Bueno, secretos para recuperar, vale, secretos, lo que a mí me va bien, ya sabéis que soy vegetariano, vale. entonces mi mujer me está haciendo el arroz, vale, que lo ha echado ahora el agua, mientras yo me voy a, a coger lo que es lo primero que tomo para recuperar, que o es nueve naranjas en zumo, vale, o en este caso que, que me ha hecho, está fresquito hasta que no vea esto, ¡fua! lo que pasa es que tengo que pesarme antes, me tengo que aguantar, me tengo que pesarme antes a ver lo que he perdido, pero bueno, esto zumo de uva vale, o sea, a saco esto, bueno, no me bebo tan, tanto, pero casi, ¿eh? casi todo, todo el caldero ese vale, zumo de uva, vale, pues nada ya está, solo eso, que bueno o un zumo de naranja, una nube de naranjas, que son como tres vasos o zumo de uva también, tres o cuatro vasos vale, eso lo primero, y luego al poco eh, arroz vegetariano que lleva tofu para que tenga proteína, que es esto vale, el trocito este del, del tofu eso, de proteína de soja y ya está, y el arroz, ¿eh? un poco más y con esto yo me recupero perfecto, ¿vale? Pues venga. Ya he dado buena cuenta de, del zumo. He comido cuatro vasos. Cuatro vasos de zumo de uva. Eh. Buena barriga ya. Eh. Y ahora por el. Este que me voy a zampar este plato, que no es muy grande. ¿vale? Y cuando pase un ratito, un ratito, entonces luego sigo y al final me lo acabo comiendo todo, ¿vale? Pero. Poco a poco, ¿eh? digamos a lo largo de la tarde, poco a poco va, va cayendo. ¿eh? Venga, se me olvidaba para comer ahora la, la paella, agua de bichín. A ver si aceras. A ver. Sí, sí, sí. sí. Es, es que esto es. Me vuelvo a loco, ya le metí un trago, pero me veo el vaso en un momento, eh. es como la cerveza del corredor, lo mismo, porque tiene el gas, es como la cerveza del corredor, lo mismo, y tiene minerales, tiene, claro, tiene gas carbónico, pero aparte tiene minerales, porque esa agua está de alta mineralización, entonces luego pensando, digo, hostia, digo, ahora, tomo que me gusta, ya me estoy recuperando, por un lado, cogiendo minerales, pero por otro lado, cuando estoy el día anterior, o más días, también estoy, porque yo me gusta el agua de chivo y viviendo, o sea, digo, mira, pues a lo tonto a lo tonto, estoy también cargando un poquito de minerales, para estar, que, el, que el cuerpo esté bien, y la gente que está muy jodida, muy jodida de estómago le dicen bebe agua de chico. No os preguntéis por qué, pero siempre de toda la vida el médico decía bebe agua de chico a los que estaban tocando el estómago. Mal no irá.